China y sea bienvenidos a un nuevo video de Free Si, vamos a hacer un pvp contra Fran del 4K. Si, sí, del 4K es un compañero, pero ya, ¿qué se va a hacer? A estas alturas ¿Qué se dice? Sin compasión A ver, es como que estamos un poquito mancos, pero es, como decirlo, me levanté, fue clasificatoria, perdí menos 40 puntos. Esto lo explica casi todo. dando pecho para <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> tengo sueño de los huevos Más gente. por el foto Bien. Uh -huh. a, ver, a ver, dónde dónde está? Ay, ay, ay. Si te acercas, te vuelo. No, nah, broma, es broma. qué bueno, que también mm. hola oh, <tose> ¿Puedo la hacer el chirico? No, no, no, no, no, ni no, Bueno, ganamos y... Uf. Fueron... No fue fácil, creo. Uh, espero que les haya gustado el video y si es así, me gustaría que lo compartieran, se suscribiesen, activen la campanita, le dejen like y ese es todo. Nos vemos. Bye.